Hola amigos de Tecetera. hoy tenemos un invitado muy especial que nos va a hablar de un tema que seguramente le va a ayudar en el futuro cuando usted esté de viaje o produciendo sobre la marcha. Para eso invitamos a Rafa. Rafa, preséntate y cuéntanos qué haces en Belkin. Hola Felipe, muchas gracias. Buenas tardes amigos de Tecetera. Eh, yo soy el, el representante de Belkin para Norte de Latinoamérica. Y nada, un placer estar aquí nuevamente, Felipe, como, como de costumbre con tu grupo de, de amigos para presentarles en este caso el tema de las baterías y cómo elegir una batería ideal. Genial. Bueno, y cuéntanos qué se debe tener en cuenta, Rafa. Bueno, a ver, eh, Felipe, cuando nosotros vamos a comprar una batería, normalmente lo, nos encontramos con una oferta bastante amplia de lo que podemos encontrar en los diferentes puntos, en centros comerciales, en las tiendas de los grandes supermercados, en las tiendas especializadas de tecnología. Y a veces nos perdemos un poco entre presentaciones, colores, modelos, puertos que llegan a tener las baterías, y nos perdemos un poco como usuarios al momento de elegir la que sería ideal para nuestro uso. Hay que tener varios factores en cuenta, eh, uno de ellos es que cada año estamos viendo que tenemos nuevos eh, teléfonos, nuevos modelos que nos presentan los diferentes fabricantes de, del mercado, entonces hay que tener en cuenta las capacidades de carga del teléfono que tenemos nosotros actualmente, o si nos vamos a comprar un, un teléfono, lo vamos a renovar en el año en que estamos, pues igual tener en cuenta también las características de consumo, sobre todo de, de, de los equipos. Rafa, Ahí, eh, aquí, aquí te quería preguntar algo, ¿cierto? Porque me, es que siempre que nos dicen, digamos, yo tengo el iPhone y, y quiero comprarle una batería, ¿cualquiera me funciona? Yo no creo, ¿cierto? Eh, en términos prácticos, eh, no cualquiera, porque tendríamos que tener en cuenta lo que son las alimentaciones de los puertos y también un poco nuestras necesidades eh, y nuestro estilo de vida. Cuando digo estilo de vida... Me refiero si la voy a utilizar principalmente trabajando o haciendo deporte o viajando o en todos estos escenarios. Entonces hay como ciertas características especiales que tenemos que buscar para poder enfocarnos en, en la solución que mejor nos ajustaría. Aquí ya comentaba un poquito de los diferentes modelos que nos ofrecen los fabricantes y en el momento de, de hacer la compra tenemos que tener en cuenta sobre todo la capacidad que tiene nuestro celular, digamos, eh, enfocado en iPhone. Digamos, en, en el iPhone 13 teníamos el iPhone mini, que obviamente por su tamaño va a consumir menos que el 13 Pro Max. Obviamente al tener una pantalla más pequeña, el recurso de, de hardware, de equipo de un, de un teléfono más pequeño va a ser menor que uno que tiene una pantalla mucho más grande. Entonces, normalmente dentro de las características que vamos a encontrar dentro de la web de nuestro modelo de teléfono, vamos a encontrar las características de consumo. Por ejemplo, para darte una idea lo que es un iPhone 13, vuelvo a la anterior, un iPhone 13 Pro, 13 Pro Max, un Samsung de los de última línea, van a estar más o menos sobre la, el consumo de los 3,000 mAh, Eso, partamos de esa base para, como para tenerlo como referencia para ver las características más adelante. Dentro de la capacidad vamos a encontrar las baterías que pueden decir eh, 1,000 mAh, ya casi no compramos de 1,000 mAh, que eran estas baterías redonditas, cuadradas, cilíndricas, es como ya, la digamos, de la imagen, como la de mi imagen eh, que, que ya está Sí. Sí, esas tenían 1800, tenían 700 eh, miliamperes y esto ya es muy poquito pues, para, para lo que es el consumo real de lo que consumen los últimos dispositivos. Estamos hablando más o menos entre 2000, 3000, eh, algunos 3500 miliamperes. Esa sería la base que tomaríamos y normalmente las, las baterías vienen dadas en esa misma medida, vamos a encontrar de 3,000, de 5,000, de 10,000 10, y 20,000. Raramente vamos a encontrar consumos superiores a los 20,000. Podemos encontrar baterías de 30,000 K, pero estas ya superan, digamos, las necesidades de lo que realmente nosotros como usuarios necesitamos. Y tal vez ya de 20,000 en adelante, ya el costo también de una batería puede ser ya muy elevado. Entonces, digamos Bafa, que, que aquí, tener... aquí eh, recuerdo que tú tenías en el slide anterior algo que decía mito-realidad. Yo me acuerdo sí. que cuando empezaron a salir, todo el mundo decía, no, fácil, me compro la más grande. ¿Ese, ese sería el, el paso a seguir? No creo, ¿cierto? No, yo creo que mejor hacer como una compra más racional. Siempre eh, queremos como tener tiempo de autonomía adicional, así nuestros dispositivos ya dure más de, de las 12 horas la batería. Siempre que como en este momento como dependemos tanto de los teléfonos para nuestro trabajo, para estar en contacto, si estamos viajando para estar en contacto con nuestra familia eh, o para llamar un Uber, pues no queremos quedarnos, llegar a un aeropuerto y de pronto quedarnos sin batería y en la calle pues no tener como llamar un Uber. No, es bien complicado. A mí en algún momento me pasó que tenía que llamar un Uber lo llamé y ya en el momento en que ya estaba llegando faltaban pocos minutos se me acabó la batería entonces son esos momentos que que ya parece que nos fuéramos a desesperar porque no tenemos nuestro nuestro dispositivo funcionando realmente dependemos más que todo por la información y el contacto que tenemos que tener con nuestros eh, eh, amigos familiares gente de trabajo pues se nos hace prioritario el tener siempre un tiempo de autonomía que es el tiempo de funcionamiento eh, para poder estar respondiendo este mito en realidad, aquí hablamos pues que normalmente la gente cree que si su ay, eh, teléfono eh, carga 3000 miliamperes o tiene 3000 miliamperes de potencia, entonces vamos a que una batería de 10.000 le va a dar tres cargas. Hay muchos eh, factores que dependen y los factores dependen tanto de la batería como el tiempo de uso de la batería, también del teléfono, no, no carga lo mismo un teléfono que está recién de, eh, sacado de su paquetico, recién comprado, a uno que ya tiene ya varios años de uso. Eh, con el tiempo de uso, la batería tiene unas miniceldas. Aquí vemos este dibujito así como en verde. Podría representar las miniceldas que tiene la batería. Y esas se van desgastando con el tiempo. Entonces, normalmente tú vas a ver que, que compras tu teléfono y recién compradito dura... 18 horas la batería, pero después de unos años de uso ya no van a ser las 18 horas de batería, ese tiempo se va reduciendo. Y lo vemos, por ejemplo, en teléfonos que ya tienen 5, 6, 7 años de uso, eh, que ya el tiempo de la batería muchas veces eh, la gente se queja porque no, no le dura ni siquiera 30 minutos el teléfono funcionando. Entonces, factor importante, el tiempo de uso de la batería del teléfono, pero también el tiempo de uso de la batería hay otros factores que también influyen como la temperatura ¿Quién iba a creer pero digamos entre más eh, tengamos un clima cálido vamos a tener una mayor eficiencia de estos circuitos que componen la batería a que si estamos en un clima frío ahí se reduce digamos la eficiencia el nivel de carga y también el, eh, la, la, el tiempo digamos de, de funcionamiento de la batería pero muy importante un factor a tener muy en cuenta es que ya tenemos los 3.000 de nuestro equipo y normalmente para calcular el tiempo de la batería, pues si tiene 10.000 no quiere decir necesariamente que le va a hacer tres cargas a su teléfono. Normalmente esta es un, una carga nominal que se ofrece a nivel que los fabricantes, los diferentes fabricantes ofrecen al mercado y lo que tenemos que hacer es multiplicar por un 70%, 75% en el caso Belkin, eh, esa carga nominal que se ofrece para tener una carga realmente de la realidad de lo que realmente va a cargar. O sea que si tengo 10.000 y mi teléfono tiene 3.000, mi teléfono va a cargar aproximadamente dos cargas adicionales del teléfono y un poquitico, como para una emergencia. O, ¿no? o sea, dos cargas y, y unos audífonos, <risa> básicamente. <risa> sí, porque ya somos usuarios de multidispositivos, es verdad. Ajá. Entonces, sí, muy, muy bien dicho. Puede ser ese, esa, traducido en eso la carga. Y pues muchas veces tenemos usuarios insatisfechos porque dicen, mi teléfono... Eh, tiene tanto tiempo, tiene cuatro años de uso. Yo compré la batería, la batería me prometió que me cargaba eh, tres veces y media, pues de acuerdo a lo que teníamos, lo que veíamos anteriormente y no se están teniendo en cuenta todos esos factores entonces normalmente lo que hacemos es multiplicarlo por quitarle un 30% de la capacidad que aparece en la cajita o, o lo que ofrece el fabricante y ya ahí tenemos una real, digamos, carga y también tener en cuenta también la vida útil de la batería como la vida útil del, del teléfono también la batería nueva carga más eficientemente y carga mucho más a su 100% de, de potencia que una que ya tiene ya varios añitos de uso por lo mismo, porque también la batería también tiene esta composición de celdas y nivel de vida útil. Eh, cuando hablamos del diseño, eh, bueno, no solo hablamos de, de los colores, eh, sino que también vea, vamos a ver que sea cómoda de, de llevar, o dependiendo de donde yo la tenga, pues que, que sea fácil de, de, de, de utilizar. También si yo llevo una vida de una persona que hago trekking, hago deporte y quiero llevar mi batería, pues si la batería se me caiga, pues hay ciertas baterías con cierto material que también eh, resisten los, los golpes. Eh, vamos a ver también otras eh, que tienen incluso hasta linterna, que me pueden servir para llevar a un camping si voy a hacer, a estar en el, en el aire libre, pues haciendo alguna actividad en el aire libre y necesito una linterna, pues ahí la tengo, o para el carro, por ejemplo, para en algún momento en la noche voy a utilizar la linterna para ver alguna de las llantas o algo así, pues hay baterías que tienen esa función adicional de tener una linterna también adicional. Entonces vamos a ver que dependiendo eh, del, del uso que yo le voy a dar pues depende también mucho del diseño hay diferentes... Eh... Rafa, una pregunta, sí, en la anterior claro. o sea ustedes lanzaron un diseño que me parece fantástico ¿sí? y uh -huh. nos hemos hablado de un mito, ¿sí? que es este diseño que yo tengo atrás, en donde uno uh -huh. básicamente se la pone se la pega básicamente por Safe al iPhone y empieza a cargar mientras yo lo uso, pero hay un mito o oh, no sé si será una realidad y es que mi, si yo cargo mientras uso me voy a se va a dañar el teléfono eso es verdad eh, no pues digamos que dentro del funcionamiento que yo te puedo decir no sería una una no sería verdad o sea eh, qué está pasando en ese momento en la carga eh, la carga del teléfono pues digamos está activando todas estas celdas para tratar de llevar la transmisión de la potencia que tengo almacenada en la batería eh, y, y la está recibiendo el teléfono es diferente a cuando el teléfono está directamente conectado a la pared y creo que en algún momento supimos de una, una china eh, uh -huh. que, que estaba en la ducha y que tenía el teléfono conectado y realmente eso ocurrió y que recibió una descarga, pues obviamente cuando hay algún equipo, y, y, y en el pasado traje para una compañía de electricidad y, la de, y las descargas, si están conectados los equipos de mi casa y, las, y la red eléctrica recibe la, sobre, la sobrecarga de voltaje, esto se transmite para toda la red y para lo que esté uno conectado. O sea, si uno está en ese momento con la plancha en la mano, puede uno llegar también a afectarse por un tipo de evento de estos. La batería, digamos que es carga AC, es casi, es muy inofensiva, digamos. Y en este caso, este tipo de solución está hecha pues para que en la medida, en, en la medida que yo esté utilizando el teléfono, lo pueda cargar al mismo tiempo. ¿Qué pasa? En el pasado conocimos estos cases que eran eh, como un poco tochudos, que tenían una batería adicional. Eh, quitarlos del teléfono era un poco difícil, entonces teníamos que cargarlo incluso con la batería ya eh, descargada, porque era parte del case. Lo metíamos en el bolsillo, el bolsillo se nos recalentaba, y esto sí era un poco más, más digamos, incómodo de utilizar. Esta batería está hecha para que se pueda pegar o quitar, porque también en muchas ocasiones nosotros, incluso los que trabajamos desde la casa, podemos llegar a tener una descarga, de, o sea, que se descargue la batería de nuestro teléfono. Y muchas veces la opción que tenemos más cerca es conectarlo a la pared, pero para conectarlo a la pared lo tengo que dejar el teléfono en un solo sitio. Y resulta que estoy haciendo llamadas, y estoy trabajando, necesito llamar eh, a alguien urgentemente, pues lo ideal es que yo tenga una batería que la pueda utilizar lo pueda tener el teléfono cargando y al mismo tiempo yo pueda seguir hablando. Entonces, esta solución es muy eh, portátil y lo que nos facilita es poder cargar el teléfono eh, al mismo tiempo que estoy hacia, haciendo mis llamadas y haciendo mis, mis, mi manejo pues, de información. Fantástico. O sea, era un mito. Se puede hacer. Sí, sí se puede hacer. Y desde los cases que tenía la batería también se podía hacer. no Entonces, igual ahí no, no vamos a tener inconveniente con esto. Eh, eh, vamos a ver también si soy viajero, que también qué características de buscar o qué tipos de puertos tengo que utilizar, digamos, normalmente, y lo acabas de mencionar, que la carga extra te daría para tus audífonos. Sí, hoy en día tenemos el, el reloj inteligente, tenemos los, los audífonos, eh, o de Belkin, mira, estos están bonitos está también. Ajá. Eh, entonces... Eh, y también, digamos, con esa eh, batería magnética, los puedes poner sobre la batería y te cargan, porque la batería magnética tú utilizas carga chi Pero utilizamos, mira, tres dispositivos. Entonces, si uno viaja y uno necesita que los tres dispositivos estén funcionando para contestar llamadas, para hacer ejercicio, pues lo ideal te es tener una batería que ofrezca diferentes puertos. Ya no somos usuarios de un solo teléfono, que antes teníamos un teléfono y ya está. Ahora tenemos que tener, digamos, la posibilidad y de cargar todos esos dispositivos al mismo tiempo. Otra de las necesidades es la carga rápida. Entonces estaríamos hablando que también hay baterías eh, que se ofrecen en el mercado, que ofrecen el Power Delivery, delivery de, de, de iPhone o el eh, Quick Charge de Samsung. Y pues para las diferentes marcas también está con su carga rápida, también tendría yo que tener, digamos, disponibilidad. Si eso es lo que quiero de la batería, hay baterías que me ofrecen también carga rápida. Si quiero hablar de la carga de mi computador, que mi computador también voy en un avión... Y me quedé sin carga, entonces quiero una batería eh, que cargue también mi portátil, pues en este momento también lo podemos hacer a través de una batería, pero ahí ya digamos lo que buscaríamos más es una, una batería con carga rápida puede ser, pero también con mayor potencia, entonces ahí ya le varía. Eh, la, la potencia de la batería a 20.000 miliamperes que sería lo adecuado, o sea, al doble de lo que veníamos hablando. Hablábamos de la de 10, que nos podía dar dos carguitas y las del audífono, pero para un computador sí yo ya saltaría más para una de 20K para poder tener también disponibilidad de mi, de mi computador. Hablamos, hablamos que ya todo lo estamos cargando, la mayoría de las cosas con tipo C, el computador ya es un elemento, un elemento más que se carga con tipo C y todo se está cargando con, car con corriente directa, que es la que obtengo de la batería. Y de los marranitos, de los transformadores que conectamos en la pared, de esos también tenemos eh, la energía DC que necesitamos para conectar todos estos dispositivos. Hablamos también de, de la carga rápida y también vamos a hablar de otras características. Bueno, aquí te comentaba que si soy un usuario de excursiones, de hacer trekking, de que disfruto del aire libre y de pronto estoy en mitad de, de un bosque y no tengo batería, pues la idea es poder tener una y ojalá que se alimente también. Hay unas que tienen paneles solares y se alimentan, pues digamos, de energía solar y me permiten tener un tiempo de autonomía con la batería. O, o estas es la que te mencionaba que tienen también unas, linterna? Eh, una linterna y tienen el doble uso. Hay unas, eh, también tenemos que mirar eh, que la batería de alguna manera se, manera se comunique con nosotros y nos diga, estoy a la mitad de la carga, tengo la, la carga full, tengo la carga ya a punto de acabarse, porque también si se me acaba la carga y se me acaba la batería, pues ahí sí ya no me sirve a tener. <risa> <Bueno>. <risa> Entonces hay unas que mira por ejemplo, esta aquí tiene un LED y nos va a indicar el nivel de carga que tiene la batería. Pero normalmente digamos en las baterías de Belkin vamos a ver que tienen una línea de LEDs que si, y, y, si iluminan, se iluminan dependiendo del nivel de carga que tenga la batería. Entonces si se ilumina toda la, la línea de LEDs que tengo dentro de la batería pues tengo la, la carga completa y si se ilumina solo la mitad sé que tiene la mitad de la carga. Y lo mismo cuando se apaga, se está a punto de, de agotar, pues ya los LEDs cambian de luz verde y se pone la luz amarillita. Entonces ahí ya sé que tengo que recargar nuevamente mi batería. Son puntos, digamos, claves en el momento de, de elegir eh, una batería. Aquí, como yo soy de Belkin, les voy a mostrar eh, un poquito, voy a eh, cambiar la presentación. Felipe, les voy a mostrar eh, otra donde ya entrando en, la, en el portafolio y entrando en materia, les voy a mostrar la característica rápidamente de la solución que tiene Belkin. Pero eso es básicamente lo que debemos buscar como, como usuarios eh, y tener en cuenta esas características, pero muy ajustado a, a mi estilo de vida. Rafa, mientras la abres, una pregunta rápida. En la ¿Qué? presentación anterior tenías voltios y amperios. Para mucha gente, eh, saber, por ejemplo, cuántos voltios y amperios me, eh, me deberían interesar, entre más mejor o cómo funciona eso. Eh, ahí depende, eh, es, es, son dos conceptos de energía, de energía bien distintos. Voltios, digamos, es como la medida que nosotros tenemos en cada uno de los, de los países, digamos, eh, América, Colombia... Eh, manejamos 110 voltios en, en Sudamérica, se manejan los 220 voltios. Esto, digamos, se traduce normalmente, digamos, lo que son eh, conexiones eléctricas. Vamos a hablar que si es más, o sea, si tenemos más fases, van a ser eficientes. Eh, perdón. Más eficiente. de, de hecho, viendo tu, tu presentación, me di cuenta que me expresé son vatios, vatios y amperios, porque vatios. la mayoría Ajá, es. Sí, bueno, ahí estamos, son varios conceptos. Bueno, aquí están los vatios, eh, los, eh, los vatios, y vatios y amperes nos dan como las medidas de, de los estándares de lo que tienen, cómo tienen que funcionar mis equipos, ¿vale? Entonces, digamos, la, las eh, baterías funcionan con mil, eh, kilo miliamperes. Entonces, esa es la medida que tomamos de 3.000 y mil. Aquí vemos que dice 7.5, de pronto dice 18 vatios, 15 vatios, esto sí ya realmente me da una eh, velocidad de potencia y me está indicando a qué nivel de velocidad voy a estar eh, cargando mis equipos. Aquí para o sea, este esto ejemplo, está asociado a, a carga rápida. A carga al nivel de carga, a velocidad de carga. Uh -huh. Entonces, digamos, digamos eh, anteriormente los, los cargadorcitos que veíamos antes que trabajábamos con los iPhone, por tomar una referencia, de hace cinco años, venía el cubito, ese cargaba a 2.5 vatios, entonces así mismo la velocidad entonces eso ha ido subiendo, iPhone ha saltado de 2.5 a 5 vatios, a 7.5 y en este momento en lo que es la carga MagSafe ya subió a 15 vatios, normalmente lo que es carga rápida porque vamos a ver que nuestro teléfono se carga por dos, dos hay dos puertas de carga dentro de nuestros teléfonos, una la de toda la vida que hemos conocido que el es a del cable, sí, en el caso de iPhone Lightning, y la otra es la, la wireless. Entonces, aquí vamos a manejar diferentes eh, velocidades de carga. Entonces, lo que es aquí, pues digamos, si yo conecto un cargador normal, el teléfono va a cargar, pero se va a demorar mucho más si conecto uno, uno de 5 batio, vatios. Y si conecto uno de 20 vatios, ya voy a empezar a utilizar lo que es el Power Delivery y a obtener el resultado de la carga en 30 minutos al 50% de la carga. Entonces, es una carga muy eficiente. Entonces, ¿para qué necesito? Para Ahí ya me meto en otro, poquito, en otro terreno, pero lo que es la carga rápida. Para carga rápida necesito el cargador de pared que tenga el eh, puerto C, puerto USB-C en el cargador. Necesito un cable que conecte desde Lightning y pues obviamente aquí el Lightning, ¿no? Cuando ya hablo de SEA Lightning, el puerto tipo C tiene la, la, la capacidad de transmitir mayor potencia de energía. Entonces, hablamos que los puertos tipo C ya me van a dar la capacidad de poder transmitir yo los 20 vatios que necesito. Entonces, para tener la carga rápida. En las, acuérdense del otro puertito, el otro puertito es el magnético o wireless, dependiendo del teléfono y dependiendo de la solución que yo tenga al otro lado, entonces aquí vamos a manejar una máxima capacidad de 15 vatios. Normalmente vas a encontrar en el mercado que hay soluciones magnéticas de 7.5. No, uh -huh. les digo a los usuarios no pasa nada, normalmente uno utiliza este tipo de soluciones magnéticas o wireless, la mayoría de la gente la tiene en su, en su mesa de noche, pues normalmente uno pone el teléfono ahí y se duerme. Nadie, se, nadie pone alarma a las 2 de la mañana para quitar el teléfono de, <risa> sí, del, ¿no? del, del cargador. Entonces digamos que ahí no es prioritario el, el tiempo, la urgencia del teléfono. Entonces, si es urgente para... Si yo soy un tipo de usuario viajero que tengo que da, dar respuesta a mis clientes, llego a un aeropuerto y tengo solo 20 minutos para cargar, pues sí si me busco una batería tanto de carga rápida, porque igual el tiempo que yo tengo que dar la respuesta mientras estoy empezando a cargar y ya se sube al avión y pierdo la señal, pues es tiempo muy valioso. Entonces esos son factores que hay que tener en cuenta de, de, del estilo de vida de uno para poder buscar a sí mismo en los productos una respuesta adecuada. Ofertas de baterías hay muchas, pero lo importante es saber cuáles son nuestras necesidades y tener en cuenta los, los tips que he dado para poder enfocarnos en una mejor solución. Aquí, por ejemplo, eh, Belkin tiene estas básicas eh, que son de 10,000 kilomilares. O sea, estas nos darían de, dos carguitas y algo más. Eh, tienen dos puertos USB-A y un puerto USB-C. Entonces, aquí puedo cargar eh, el Apple Watch, por ejemplo. Aquí puedo cargar, cargar los Airpods y aquí puedo cargar mi iPhone. Aquí no tengo carga rápida, pues tengo una solución para poder cargar los tres dispositivos y es de un precio muy conveniente porque también depende de nuestro presupuesto. Yo puedo querer comprarme un Ferrari, pero resulta que no, no tengo la plata para comprarme un Ferrari, entonces tengo que ir a buscar una solución que me llene mis necesidades, pero, pero no tengo el presupuesto para comprarme algo, algo más caro. Entonces, estas son como por una solución eh, ideal para, para no gastar tanto y tener una solución completa para los tres dispositivos. Aquí vemos los LEDs, las que me dan indicar el 100, 75, 25, ya que la batería está a punto de, de descargarse. Y eh, tenemos otro, está de 10.000 también, pero aquí ya tengo, por ejemplo, para cargar tres dispositivos, igual como vemos en la imagen. Y adicionalmente, pues eh, tengo un puertito que ya tiene eh, USB-C, entonces ya tengo la posibilidad. Y aquí también uno, tengo las posibilidades de cargarlo con USB-C o con micro USB. O sea, ahí tengo aquí dos entradas, está. dos salidas. Sí, tenemos la posibilidad de cargar hasta cuatro o eh, cargar los tres dispositivos. Y tener una, este de entrada. Ah, ok. Este como de entrada, y Este de entrada y salida. entonces Muchas veces tengo un solo cargador, entonces ese lo puedo poner a la batería y puedo poner los tres dispositivos a cargar. No solo el que la batería tenga un tiempo adicional, sino utilizarla como una estación de puerto multicarga. ¿Qué más tengo por acá? Tengo una de 10K. Esta tiene carga rápida. El PD es lo que podemos tra traducir como Power Delivery. Eh, y ya tengo carga rápida a través de este puerto USB-C. Y este puerto de aquí, pues, me puede servir tanto de, para alimentar otro equipo. Este va a ser in and out. O sea, que aquí puedo conectar la batería para que se cargue también rápido, pero al mismo tiempo obtener la carga rápida de la misma y conectar otro dispositivo. Otra vez volvemos a lo mismo. Aquí tenemos 10,000 mAh, que es cargar dos teléfonos, unos AirPods o audífonos. Eh, esta de 20K normalita, también lo mismo, tengo cómo alimentarla a través de puerto C y poder conectar dos dispositivos o poder conectar, por ejemplo, mi computador, mi portátil. Entonces ahí tengo esta doble posibilidad. Y tengo aquí también lo que es 20K con carga rápida. Entonces tengo la posibilidad de alimentar o obtener la carga de este puerto a través del tipo C y conectar un dispositivo adicional por el puerto tipo A las que tú mencionabas las magnéticas que son de quitar y poner la facilidad es que lo puedo seguir utilizando en la medida que lo tengo ahí conectado este es de 2.5 estamos hablando que me da una carga completa para mi teléfono pero está la facilidad de poder de la portabilidad ¿no? que es muy fácil de llevar la dejo de utilizar y la pongo en la mesa ahí también puedo utilizarla como una base de carga para poner sobre ella mis audífonos entonces me puedo beneficiar de esa manera y, y hablando la de la estilo, Champions no es la de, esa es la es, Champions. <ríe> Esta es la de 5000, el doble del anterior, 5000 veces que el tamaño es casi igual que el anterior, eh, pero vamos a tener dos cargas, por ejemplo, eh, prácticamente dos cargas para, para nuestro teléfono. Y el estilo de vida viene otra vez nuevamente. Si soy un gamer y quiero estar jugando con mi teléfono, entonces esta palanquita de acá, o si viajo en un avión, es muy conveniente, lo puedo poner tanto como está aquí, vertical como horizontal. También es magnética. Y esta patica pues es muy conveniente porque ella me sirve para ponerlo como un stand y poder ver mis programas, mis contenidos, Netflix, estar viendo pues digamos utilizando la batería y, y no tengo que estarla llevando sino ponerla sobre la sobre mesa y poderla ver la información que necesito. Y esta pues que ya es la misma función de la anterior, de magnética, pero de 10.000 mAh. Entonces esta es básicamente la oferta que tenemos en, en Belkin. Y pues ya el resto de la información, pues para que los usuarios, nuestros amigos de TechCetera, pues sepan y se enfoquen un poco mejor y no se confundan con tanta oferta que hay en los diferentes puntos de venta de los productos. Genial, Rafa. Mil y mil gracias. Realmente nos sacaste de todos esos mitos que había alrededor, porque generalmente uno va a la tienda y termina comprando la más grande y la más barata. No hay, no hay de otra. Eso es cierto, eso es cierto, Felipe, pero igual cualquier duda de cualquiera de tus eh, usuarios, pues estaremos ahí pendientes de resolverlas en caso tal que tengan alguna pregunta adicional. Claro que sí. Muchas gracias y que tengas buen día. Como siempre, muchas gracias, Felipe. Un gran abrazo.